Pues empezamos este segundo showmatch de hoy, señores, entre eh, Nemos Mais, nuestro querido Nemos conocido, ya lo sabéis, uno de los mejores jugadores de, de Europa, eh, uno de los mejores clasificados en el Arrebo, y bueno, ya sabéis que su, lleva varios muñecos, lo vimos en el anterior showmatch con Aracune, que tampoco era de sus mains, su mind es Bang, ya lo habéis visto en, en muchos torneos y showmatches presenciales, y luego que juega a Mane, juega también con Lichi. Eh, juega con Rachel eh, los, Las dos que mejor lleva de segunda son Lichi Bueno, son Lichi Y yo diría que Amane sería su segundo, la verdad Y ahora está empezando con Kar Aracune también, bueno, ya lo vimos Mientras que tenemos a Dan, jugador eh, de Guilty Gear El cual hizo muy buen resultado En el torneo de BCN Fighters Me sorprendió gratamente, me sorprendió muchísimo. Yo pensaba que no estaba, no estaba dando tan duro y me cayó la boca, me la cayó completamente y me dijo quiero participar en, en, en un show match así que aquí lo tenemos y la verdad es que ha pasado a, de, bueno para mí, ser alguien a no tener en cuenta, a ser alguien que, que hay que tenerlo ahora mismo muy, muy, muy en cuenta y sinceramente mi favorito de este show macho. De hoy Entre ellos dos yo creo que va Por lo que lo he visto jugar, lo que he visto que hace Es increíble con En silencio como el tío Ha ido Reventando a, a todo Cristo ¿eh? O sea, me parece buenísimo Se ha hecho Dan en muy poco tiempo Como Se está haciendo un nombre En la comunidad de Blaz increíble muy bien, ese combo de, de Nemo, pero ha fallado. Uh, no, ha fallado, ha fallado. Eso era el super. No me acuerdo qué, en qué lado estaban. Me he levantado con Growlers, dice. <ríe> si sí, es que... Eh, Player 2. Venga, vamos a este segundo combate de Showmatch. Car, indiscutible top tier, uno de los top tiers del juego. Posiblemente más difícil junto con Rachel, pero creo que Rachel da mejor resultado como está el gameplay a día de hoy. Car es un poco más injusto en el tema de que eh, tiene que salirte todo a perfección y no tienes que dejar jugar al otro, literal. Si te sale bien, es un, ve, un, una lluvia de imbloqueables y no dejar de jugar. Pero para alcanzar eso tienes que tener mucho nivel y tienes que cazar al oponente. Por eso creo que en tema game plan puede llegar a ser un poco más frustrante. Mientras que Arrael es un personaje muy bueno, muy bueno. Pero que obviamente no está en top tier, pero un high tier. Y que si no estuviesen los de arriba, sería top tier. Yo soy los personajes que más miedo me dan. Tiene sus debilidades contra alguno, en algunos matchups, obviamente. Pero personaje muy fuerte, muy fuerte que eh, hay gente que no lo está teniendo muy en cuenta como la ha entrado el Shorry. ¡Hostia! ese cruce de Growler Resigue el combo. No lo mata porque tiene que poner la debilidad y. ¿Cómo le ha bailado? Te bailo, por la izquierda por delante. Izquierda derecha, izquierda a derecha, Growler. Tenemos este combate número 2. Como veis, tiene esa movilidad que se mueve a base de teleports. Que mola un montón. No tiene un run normal. Este personaje se va moviendo en teleports. Luego tiene este especial, el, el Gustav, que se lanza hacia adelante. La única forma para que no esté en positivo es hacerle un, un instant block al movimiento. Así de que se va moviendo a base de dash. Y una cosa que tenéis que saber cuando hace el 4 wise hacia adelante es que el dash hacia adelante lo puede cancelar en salto. Eso significa que si durante la animación del Dice hace un especial en Tiger Knee, o sea, llegando hasta la diagonal, puedes conseguir cancelar el, el Dice con el especial sin que te salte el personaje. Entonces, puedes llegar a hacer unos cruces inmediatos muy, muy, muy fuertes. Y es con lo que es con lo que está jugando Impecable Dan y con lo que se tiene que jugar con este personaje. Tiene una ofensiva muy, muy, muy animal. Y sobre todo ya le ha puesto las dos marcas. Por quien no lo sepa, car ya, ya os podéis hacer una idea. El personaje es muy popular por la dificultad que tiene porque llevas dos personajes en uno. Mientras estás manteniendo la D, estás moviendo a, a la muñeca. Pero eh, a Rael, es un poco más difícil de poder explicar porque a simple vista no se ve tanto. Él lo que hace es te coloca unas especies de, de debilidades. Puede ser o alta o baja. Depende de, de donde esté puesta, en, en el golpe que te haya dado. Y en el siguiente combo te hace explotar esa debilidad provocando un efecto distinto al golpe. Normalmente te da el efecto que también te lo darían counter hit o lo que sea para poder hacer combos más fuertes. ¿vale? Te va marcando la, la debilidad, termina un combo con la debilidad y te la hace explotar. Y mientras estaba explicando esto, Dan se ha llevado este segundo combate. Es muy divertido, las debilidades. Yo creo que a la gente... Si le gustan los personajes así fuertes, tochos como Arrae, en, la, en estética y tal, yo creo que en gameplay os puede encantar. yo es un personaje que, si os digo la verdad, no es el típico personaje que me gustaría. No me gustan a mí. este típico. O sea, puedo decir, puede gustarme o no, pero no es mi tipo de personaje el que yo me pillaría. Pero tengo que reconocer que, la, que, el, que el gameplay es... Una maravilla, es que mola muchísimo. Mucha gente puede decir, hostia, es que a mí tampoco es que soya de personajes así, pero el gameplay puede llamarte mucho la atención porque es muy, muy, muy divertido. Vamos a ver si, eh, bueno, a Arrael que lleva con la botella de, de cerveza, se ha emborrachado en el bar y se quiere llevar al niño de Pumas ese IC saltándose el bajo Se quiere llevar al el niño de, de copas El niño que dice No, no quiero, no me des No quiero probar este turbio mundo Pues toma, ya verás El combo de marras Debilidad, debilidad baja Tiene que aguantar ahora para que no le pete. La debilidad, la debilidad se va con el tiempo Muy bien el antiaéreo el Se le ha escapado Ha fallado el combo, muy bien Y combo, muy bien. El, el Arrael, si os queréis comparar con algún otro personaje de juego, algún juego es un muñeco de Hokuto no Ken. Tiene el gameplay de, de Hokuto no Ken: cómo te estampa la pared, cómo son los combos. Es un gameplay de Hokuto no Ken, tú completamente. Le tira al boloncho, el boloncho que puede ser invocado en cualquier sitio de la pantalla mientras esté bueno, viene de la marioneta Ha fallado ese combo muy complicado, por cierto, la ejecución es muy alta Y ese short, muy bien, ese antiaéreo, lo que pasa es que del antiaéreo no lo iba a matar Yo no sé por qué no ha querido castigarle fuerte, le viene con el command grab la marioneta Y cómo le intenta cazar, le ha cazado con el 5A al final a Rael, el Burst Y ese 5C muy bien espaciado muy bien. Podía haberse lo esquivado, pero lo no ha hecho en el momento perfecto. Puede pasar que depende del que golpe, pues eh, se te esquiva con el. con el. con el teleport. y es jodido. El combo con el alegreto cancel. Ese combo para hacerlo se tiene que hacer el cancel de un especial sin, antes de que salga el especial. No es difícil, la verdad es que. Pero se tiene que conocer que tienes el control de la. de si caer con el personaje o no. Vemos el combo gracias a la marioneta, el de la burbuja, el de clap. Mmm, qué lástima. Muy bien, está detrás a Marioneta. Le ha dado el Y al final, bien. Primera victoria de Nemo. No quiero cerveza, le dice. Ese niño, el niño con la marioneta, el tío Cachas, se pegan de nuevo en este showmatch. First to seven. La música del terror, muy bien. En principio la música me recuerda a Pokémon. Vosotros <ríe> pues escuchadlo. De Pokémon. ¡Bim! Venga, y. Frank está contando algo. No me, no me he dado cuenta que es lo que está contando. Supongo que los cruces o algo, o algo así. Muy bien, el cruce le hace el combo, el salto del gorila, le estampa en pared, le sigue el combo 12. Es que te levanta el suelo, pone la mano en el suelo y te levanta allí el, el suelo. El tío es tan fuerte que puede hacer eso. De un puñetazo te revienta. Muy bien, las uñas del mal para hacer el combo. Le han entrado con una ese golpe, ese golpe a Nirvana que es eh, súper interesante. Es para eso antes, para que os hagáis una idea. Esto antes el Car lo tenía de súper Esto lo tiene de súper el Relius y el Car ahora lo tiene eh, tan tan. También lo tiene súper, pero tiene un movimiento que hace eso como especial, o sea, imaginaos lo fuerte que es eso. Le han intentado quitar, siempre con cara han intentado quitar los imbloqueables por darle presión muy bestia, ¿no? El problema es que en este juego le han dado la presión muy bestia gracias a ese golpe, pensándose de que los inbloqueables habían desaparecido, pero el inbloqueable sigue, se descubrió de nuevo. Y eso hace que el personaje sea fuerte, fuerte, fuerte. Aquí vemos la bola que le dan presión. Tienes que tener en cuenta. Tendría que salir un bocadillo que te ponga, he dicho, volante. Tendría que decirlo. Porque como no estés con el sonido, quizás está a la otra punta de la pantalla. Te lo lanza y no sabéis que te lo ha lanzado. Y por eso contra car es obligatorio, mínimo, mínimo contra él. Yo en este juego considero que es obligatorio jugar con sonido. Pero con este personaje, sobre todo, si no juegas con sonido, estás... Perdido, estás perdido, porque no sabes cuándo te va a hacer la bola 2-2 Nemo contra Dan. ¿Quién creéis que va a ganar después de lo que estáis viendo? Sí, es un personaje completamente de de, de, de. de training mode. O sea, si te sale bien todo, el otro no juega. Es el objetivo de Car. Es un personaje de. Me voy a encerrar al training y me va a salir toda a la perfección. Muy bien. ¡Ese antiaéreo! ¿Cómo le ha reaccionado? Increíble. Muy buena, le ha dado esos as. ¿Cómo oh, ha fallado el combo el golpe el salto de colira este salto le dejan en más mucho le dan le dejan más más muchísimo esto le tienes que tocar antes y claro, atrévete tú y bumba Se acerca a un growler, positivo, tienes que hacer instant block, se salta con el 6C, se lanza como un animal, como un maldito animal, miradlo, miradlo como está todo el rato jugando y al final le ha petado la debilidad como sigue y Shorri cuando se pensaba que iba a tocar Nemo, cuando Nemo se pensaba que tenía el turno, le ha tirado Shorri en la boca, se lanza otra vez con el growler, ese 5A que tiene una hitbox preciosa como le ha castigado el panic y se ha podido seguir combo brutal. Uy, uy, uy, ese grab que no ha entrado Pero da igual, le da victoria Oh, tiene burst Brutal, brutal Y ese grab Que le da el 3 a 2 Increíble Yo creo que Dan Buscó el personaje más parecido al Slayer en cuanto a gameplay. Y ha encontrado a, al mejor muñeco que podía encontrar nunca. De verdad lo digo, creo que le va mejor. Eh, que le es cae más el Arrael que el propio Slayer. No sé qué debe opinar él, pero es increíble. Es increíble. Ya, ya, es que esto es lo que duele, ¿no? Que no, no es un dandy, pero... Pero es increíble, tío. O sea, yo creo que te has terminado quedando porque te mola. <ríe> porque el Dandy es el Balken. Y a ver, hacia o sea, atrás. Muy bien, aquí como seguimos ese combate, se va moviendo. Sí, en gameplay es el... Es el, es el, es el, es el le falta el Coman y ya, <ríe> eso tendría todo. <ríe> Muy buena. Cómo le ha entrado el golpe de... Ese growler rapid. Muy bien. El burst. ¡Uh! ¿Se le va? No se le va. Pero viene un mix-up. Pensad que con la D tiene overhead incluso. ¡Uh! ¿Cómo se... ¿Pero qué ha hecho, tío? ¡Está bebido! Es un maldito borracho, tío. Y al final le ha entrado en el 5A. ¡Bum! ¡Fatal! Lo va a aprovechar. Es difícil, pero... Bueno, combillo básico. Muy bien. Y buscar la presión. Muy bien. Muy buena. ¡Oh! ¡Es que hace! ¿Qué pasa Qué locura, tío. Qué locura, está loco. Está loco, lo ha poseído. El alma de, de la, del borracho lo ha poseído a este hombre. Y ahora toca como está intentando reset. Y toma Growler. Le sale a la perfección. Malditos hitbox. Muy buena. Está un Uf, Aquí lo tienes. Burst. ¡Y se veía venir! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de victoria! ¡Qué dolor! Esa, esa derrota de Nemo lo tenía. Es que lo tenía él. ¿Cómo le ha quitado la partida haciendo el mandril? ¡El gorila desbocado! ¡Qué locura! O sea, es que en el momento en que no le ha quedado vida ha dicho ¡No voy a cubrir nada! Y mirarlo. increíble. O sea, vale la pena exhibir a este hombre. Este hombre es increíble. Es increíble, ¿eh? o sea... Yo cuando streamé él, cuando, eh, cuando casté el torneo de BCN Fighters me quedó claro que a este hombre lo tenía que exhibir. Es una pasada. Es una pasada. O sea, cuando... Cuando acabe el combate se va a la jaula de nuevo porque es que, es que como, puedes, como lo dejen suelto va a hacer daño a alguien. Yo creo que no va a cubrir. Miradlo. No lo hace. Bien, mira cómo está pegando a la marioneta. Por si la activaba, muy bien. Le entra con el B. Oh, que hostia, otro intento. Otro se la suda todo. Se la suda, es que se la suda. Dice: Tengo victoria. Tengo la ventaja. No voy a parar. Muy buena, Nemo. No te gusta cubrir, pues tomaos garrazos en la boca. Y... Allá tú Muy buena, muy buena, muy buena -12. Miedo a tocar en negativo Porque te vas a comer un short Es que... Es que... Le importa todo una basura Él solo quiere provocar el caos E irse a beber ¡Miradlo! ¡Es que no va a cubrir! Está desbocado ¿Primera vez que veo la animación de cubrirlo el muñeco? Le ha salido el Growler en lugar de Shoryu. ¿Cómo? Mira, el Growler pese a no ser no tener inmunidad es un golpe rapidísimo. Es muy rápido el Growler, por eso vale la pena a veces hacerlo en medio de presión o lo que sea. Pum, Growler sale muy rápido. Vamos el combo. Que le puede dar el ron. Le va a dar el ron. ¡No! Podía haber gastado barra, pero le da igual. Quería ganar con el Shoryu Está desbocado y encocado. Están diciendo Fran Bottle. Desbocado, encocado. Completamente. Completamente. Qué locura de hombre, por favor. Qué maldita locura. Le ha entrado ese. Muy buena al Fatal. Uh, cómo ha apurado nemo Le tira la bola. Muy bien improvisado eso Y cómo se ha ido Es increíble Face muy bien Nemo que lo tiene de cara ahora Ese overhead Combo en counter que le ha regalado el overhead Y ahora presa, aquí vamos a ver mm. 5C, muy bien, en medio del growler Madre mía, cómo ha espaciado Y ahora suyo, le va a dar la victoria Anemo, si no, falla. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué putada! Se va a levantar con su perro, veo. Era suya. ¡No! ¡Le, le regala, le regala! <risa> ¿Por qué? Era suya. El descontrol... El caos está venciendo. El caos está venciendo. Sí, eh, no he visto ni un 236B para escaparse. Y, y eso le daría, le hubiese dado la mayoría de victorias de, de este show match. ¿eh? Muy bien Buena, lo tiras al suelo Como ha intentado petar el bajo Y vamos a ver 6A, 3C, muy bien mm, No ha confirmado Nemo Tiene la ventaja ahora Oh, le ha cruzado no, las, La esquina O sea, las, la pared No es tu aliada con este personaje a rael te saca de la pared. Hay combate, hay enemigos que al menos a la pared ¿sabes? De que no va a haber un cruce. Te quedas y dices, bueno, sí que me van a entrar, me van a hacer mucho daño, porque los combos en pared hacen generalmente mucho daño, pero la esquina puede ser un amigo, ¿no? A veces en, en cubrir contra este personaje no. Este personaje no puedes confiar en eso. Te saca de la esquina. El 12 ha sido hasta gracioso. El Andro, no puedes intentar cubrir a este personaje. Offline es imposible. Imaginaos online Yo ya os digo que es De los matchups Que más pavor me, me provocan En serio ¿eh? Me provocan pavor El combo Le, le peta la debilidad Venga Nemo no está perdido. ¡Ahora es tuyo! ¡No! Ahí, bien. Ay, ay, ay. Es que se va. Ya veáis. Aquí lo tenemos. Yo pensaba que haría cruces super o algo, o algo. Una barbaridad así. Lo veía venir. Me cargo el suelo y me cargo al niño, boom. Han invocado, eh, aguerrido. Creo una isla, la levanto y me cargo la isla y todos integrantes. En este caso el rival solo. Está, está... desbocado. Es un gorila desbocado. Desbocado y encocado. Es, madre mía. Menorca. So much point para Dan. Muy bien, la teo... Supongo que quería reaccionar a. No sé qué ha pasado. Bien, Le intento aquí. Es que no cubre. No va a cubrir. Lo ha dicho antes en el Discord. No iba a cubrir. Y lo está promet... Y aquí tenemos la promesa. Es un hombre de palabra. Un growler. ¿Cómo se está moviendo por la pantalla? Ya voy a llegar Aquí lo tienes Parece que tenga ese Realmente Arrael es en movilidad limitada Porque no tiene run Pero eh, Eso era el shoryu. Pero se han acabado los frames de vulnerabilidad antes del golpe O eso el overhead O no O eso es cosa del overhead Me he quedado Sí, es en movilidad limitada Pero no Realmente no Realmente son personajes con mejor movilidad de todo el juego Te llega fácilmente de punta a punta. Y se te escapa enseguida el muñeco. Muy buena para dejar un positivo. Bien. Y. Uy, uy, uy, que tiene. Lo podía haber tirado. ¡Qué terror da jugar contra este hombre! Si sabes, si no se va a cubrir nunca. ¡Mmm! ¡Qué lástima! ¡Ay, ay, ay! Está un golpe, Nemo. ¡Bien hecho! ¡Cómo mm. Y ahora le puede hacer... Último round Último round Si gana Dan, obviamente No, no podemos darlo por vencido Esto Un counter El, 2, el 2D Madre mía, estoy sin palabras ya. Es una locura. Es, es una locura. Castear esto es una locura. O sea, la velocidad, la.. Cómo no para este señor. Es, es una locura. S5A está a un golpe. Madre mía, qué puta locura. Le ha entrado Boloncho. Se va a levantar con Astra. Lo va a hacer. Es que lo va a hacer. En algún momento de su vida. Tira. ¡Hostia! Este es el problema de intentar tocar el salto del gorila, que tiene árbol Este es el problema, sí. 7 a 2 por parte del de borracho, del gorila borracho encocado y desbocado. Bueno, creo que hayáis disfrutado este espectáculo, chicos. Y aquí acabó este showmatch.